Bueno, Ángeles, por favor, explícanos un poco qué es esta Plataforma Internacional de Práctica Reflexiva y cuál es su objetivo principal. Lo que somos es una, una, una plataforma constituida por profesionales que se dedican, estamos especializados en docencia o en formación de formadores, ¿no? porque lo que nos aglutina a todos vendría a ser el, el interés por estudiar más a fondo, conocer e investigar pues cómo se produce el desarrollo profesional a través de la experiencia. Es un tema poco conocido, todo el mundo sabe que la experiencia es una fuente muy importante de aprendizaje, sin embargo, a nivel científico, pocas personas conocen cómo se producen exactamente, mentalmente, esos procesos. Como personas dedicadas a la educación y a la formación, nos ha interesado mucho conocer el potencial de, un de la experiencia para poder explotarlo ¿no? en todos los procesos formativos, ¿no? Por eso ahora mismo en una sociedad que nos exige estar aprendiendo permanentemente, ¿no? Claro, claro. Ángel, eh, yo estuve leyendo un poco eh, sobre lo, un tema que ustedes trabajan, que es la práctica reflexiva metodológica. Me gustaría saber cómo esta práctica reflexiva metodológica ayuda al desarrollo docente y a mejorar la práctica. Fíjate que siempre se ha producido, o siempre se ha dado el ser humano por ser algo inherente a la propia naturaleza del ser humano, toda persona de manera natural reflexiona. ¿no? Sin embargo, esa propuesta es um, crear um, instrumentos, métodos, modelos, eh, herramientas que ayuden a transformar esa reflexión natural que suele ser intuitiva, casual, esporádica, convertirla en un instrumento metodológico que se pueda aplicar a las situaciones profesionales de las que queremos aprender. ¿no? Uh -huh. Y no solo aprender del fracaso, que eso es un hábito que tenemos muy, muy adquirido, ¿no? el deseo de aprender del fracaso, sino también utilizar esa reflexión metodológica o sistemática para um, analizar el los éxitos profesionales, ¿no?, para poder aprender de ellos y darles a otros convencionadores como docentes. Ok. Sí, se están en un poquito, pero continuemos. Sí. Eh, mira, eh, cuando decíamos una, una reflexión ocasional o intuitiva, que transforma, una reflexión metodológica o sistemática, o instrumentada, pues es capaz de enseñarnos mucho más, ¿no? okay. tanto nos puede dejar nuestras propias motivaciones, nuestras propias expectativas y nuestro, nos ayuda a desplegar la capacidad de tomar decisiones sobre eh, nuestra propia actuación o desempeño docente o formativo. Perfecto, pues ojalá se ponga en práctica sí. no solamente allí en el viejo continente sino aquí en Latinoamérica se empiece a poner ya en práctica esto en las aulas de clases. Sí, eh, es un... el requiere un perfil de eh, innovador, eh, deseoso de, de mejorar la práctica constantemente, eh, y hemos empezado a trabajar en muchos países de Latinoamérica, pero precisamente en Colombia sí que hay algunos focos importantes de, de práctica reflexiva uh -huh. en algunas aulas universitarias. ¿no? y estamos ahí haciendo investigación e innovación en aulas universitarias. También en algunas escuelas, colegios eh, públicos y particulares, ¿no? Pero especialmente eh, tenemos más experiencias acumuladas en el ámbito de la educación superior y de la formación de maestros, ¿no? Que en realidad eh, es muy importante para el, futuro de, bueno, para el desarrollo de la educación en los países. ¿no? son pieza clave, los maestros. Uh -huh. Pero me hablas un poco de, de, de la importancia, pero ¿por qué apostarle a potenciar la profesionalización docente? ¿Por qué, ¿Por qué tener ese como, como punta de lanza del programa de ustedes? Sí, bueno, precisamente porque es una profesión que eh, durante un tiempo se ha cuestionado si era un oficio o era una profesión, es decir, sí. que requería una perspectiva y artesanal o realmente también tenía su fundamentación pedagógica o científica. ¿no? Entonces, las investigaciones del siglo XX han permitido volcar mucha información científica sobre cómo se producen los procesos de aprendizaje, que quizás es una de, de las grandes preocupaciones de los maestros, cómo ¿no? promover mayor aprendizaje en las aulas. No cómo enseñar yo mejor, sino cómo lograr que mis alumnos, que los niños, eh, que los estudiantes aprendan más o aprendan mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, la propuesta enfocamos como una fuente de, bueno, de aplicación o de implementación de toda esa investigación eh, científica sobre la psicología cognitiva, las neurociencias, todos los aportes, estos esto seguimos aplicando a la propia gente, ¿no? que no solo trabajemos de manera intuitiva, sino que realmente podamos dotarnos ¿no? de toda esa preparación que nos da la ciencia y los avances, ¿no? que las experimentaciones que se han hecho, pues que han dado, que han mostrado la efectividad ¿no? de, de, de, de todo ese que estaba ahí en los libros o en las investigaciones y que tarda un cierto tiempo en llegar a la práctica de aula. ¿no? En eso se formula o se podría resumir ¿no? en hablar, hablando de las competencias del docente, las competencias uh -huh. profesionales del maestro. ¿no? Entonces, la idea es, ¿para qué profesionalizar? Para mejorar el desempeño a partir de las competencias específicas de nuestra profesión. En el caso del, del, del, del maestro, o del profesor o del formador. Ok. En, en tanto, en este mundo globalizado y, y con el apoyo de tantas redes sociales, el apoyo de tanta tecnología que se está incluyendo también en el aula de clase, ¿por qué es importante y cómo motivar y cambiar el chip de los docentes a crear una red de maestros y de investigadores? Claro, a mí me que eso es, es, es neurálgico ahora mismo, en la está configurando el mundo de la comunicación, el intercambio, la generación de conocimiento. Me pues parece que, claro, la necesidad de ir a un programa de capacitación para formarse es algo muy bueno, pero ya no puede ser lo único, ¿no? Porque uh -huh. esta formación también de, eso, de, de, de aprendizajes teóricos, sino que necesitamos también interactuar con profesionales que nos quieren compartir su práctica y que ponen su práctica al servicio de los demás también, ¿no? ¿No? ¿No? Y luego porque la ya no solo mmm, supone una suma de conocimiento, sino que la interacción entre profesionales es, es, genera un, un, un crecimiento exponencial, ¿eh? no solo sumativo, del conocimiento. Entonces, es decir, que tanto, con colegas de todo el mundo, de diferentes contextos, experiencias, todos podemos avanzar en el conocimiento. Ya no solo prestar el conocimiento, sino que avanzamos todos juntos, ¿no? Innovamos. Uh -huh. nos bueno, Buenísimo. Ángeles, también, ¿cómo cambiar el chip de los docentes para que utilicen esas nuevas tecnologías en, en su quehacer diario? ¿Cómo decirles, ya no solamente son los libros de texto que utilizábamos antiguamente, sino incluir esas nuevas apps, los nuevos dispositivos móviles en los salones? ¿Cómo hacerlo? Claro. Fíjate, es verdad que nosotros, eh, el perfil, el docente de los maestros, yo ¿no? pues, pues, sí, eh, estoy formada con las ideas pedagógicas del siglo XIX, he sido formada como maestra en el siglo XX y me toca eh, enseñar en el siglo XXI, por tanto, estoy entre tres siglos, ¿no? <risa> <risa> por tanto, prácticamente, estamos ante un desafío, ¿no? Porque no somos todavía ni eh, como nativos. Los digitales, ¿no? estamos en un contexto en el que la digitalización y la tecnología es, ya es algo vital, ¿no? como respirar. Yo pienso que hemos de lanzarnos, eh, en, hay que, más, más que cambiar ese chip, es, hay, yo creo que hemos, hemos de utilizarlo, ¿no? en la medida en que nosotros podamos y con la ilusión también de... de de los o sea que no importa que en el aula los alumnos os enseñen muchas cosas no o sea que en ese sentido como desear o quitar ese miedo a la tecnología porque yo creo que es un tema de inseguridades ¿eh? es un tema de de la novedad pero yo creo que ya incluso más ustedes por ejemplo en Latinoamérica no en Colombia mismo yo pienso tecnológico eh, en la vida cotidiana y, ¿no? sin embargo, en la vida o en el ejercicio del desempeño docente como una cierta restricción. ¿no? Entonces, yo pienso que se trata como de ir dando entrada en las aulas a, al uso del celular, por ejemplo, para que los alumnos pues, consulten, definiciones, de, pero en lugar de prohibir ese uso, al contrario, fomentarlo y... y pues, que pase a ser como una herramienta de ayuda que um, contribuya a que los alumnos estén más activos en el aula. Uh -huh. eh, si los tienen que escuchar, pues fácilmente um, pueden desconectar del diálogo o del parlamento del profesor. En cambio, si no estar activos, ¿no? pues en, en esos medios en los que ellos se sienten cómodos, sus mentes pueden estar activas. ya no solo sus dedos. Eh, con sus dedos va su mente, ¿no? Entonces pienso que en el fondo la pedagogía activa lo que pretende es tener en acción la mente de nuestros alumnos cuando les explicamos, ¿no? Por tanto, si, si la tecnología, si un dispositivo nos ayuda a que él esté activo buscando, seleccionando información, pienso que es una ayuda, ¿no? Pero necesitamos un tiempo, tenemos que dar ese paso y, y, y hacerlos amigos amigos eh, próximamente ser colaboradores no en la labor de, de la e. Entonces, ¿Cómo se puede vincular un docente o un investigador a la plataforma internacional de la práctica reflexiva? Eh, mira esa pregunta es importante eso no es una donación o una asociarse o mediante un sistema de, de pago de cuotas pues nada de todo esto. Nuestra plataforma eh, se ha hecho realidad a partir de, de compartir, como el nombre de vuestra fundación, de compartir conocimientos sin ninguna finalidad lucrativa ni, ni económica. Por tanto, todo está abierto a todos. En ese sentido, por ejemplo, decirte que cualquier profesional que esté interesado en mejorar su práctica y en poder interactuar con otros, poder recibir experiencias interesantes de práctica reflexiva, basta con que pueda hacerlo de dos modos. ¿no? El primero que sería el más, el más habitual ¿no? es pues simplemente uno deja su correo electrónico para suscribirse, para recibir pues, las actualizaciones, ¿no? por uh -huh. tanto, entonces eso es de forma anónima, nosotros no bueno, nos enteramos exactamente de quiénes son los que están recibiendo nuestras actualizaciones, por tanto, eso no supone ningún compromiso, sino solo el recibir, ¿no? y a lo mejor son personas que a aún están en condiciones de aportar, ¿no? en nuestra web, hay una sección denominada um, participar ¿no? yo quiero participar ya no solo recibir actualizaciones, sino me gustaría poder preguntar eh, investigar con alguien me gustaría pues, presentar una experiencia de mi escuela eh, pues, me gustaría um, orientarme sobre una investigación doctoral bueno, en ese sentido, hay la posibilidad si uno se um, quiere participar pues, entonces ya va a esa sección y eh, hay un formulario donde solo se si preguntan los, los, los aspectos como básicos ¿no? para, para poderse en contacto con él, de manera que esa persona pues, puede ya publicar en esta web, puede colaborar, eh, puede aprender, puede publicar, eh, puede difundir artículos, puede de alguna manera como estar más, bueno, pues, ya una reacción una, una relación más. Eh, diríamos, más simétrica, ¿no? Se recibe y aporta, comenta, escribe un post de algo que sucede en su país, porque la plataforma está trabajando ahora mismo en 52 países distintos y tenemos miembros, participantes, pues 37.000 personas, ¿no? Okay, buenísimo. Todos, todos son maestros, o formadores, o profesores, ¿no? Eh, y en ese sentido también comentar que también estamos especialmente contentos porque en Colombia... Que es un país que nosotros observamos con mucho interés porque es uno de los países de Latinoamérica donde eh, los grupos que están activos en la mejora de la calidad de la educación están trabajando muy bien. ¿no? Nosotros percibimos una calidad en el trabajo de avance pedagógico. Eh, y entonces, en ese sentido, estamos muy atentos a Colombia eh, y aprendemos mucho de ellos también. Y en parte, este, por ese motivo, hemos una, ha sido una ley para nosotros poder. Eh, establecer un convenio ya de colaboración permanente entre la Fundación eh, Compartir y el portal ¿no? de Palabra Maestra con nuestra plataforma. ¿no? Para eso Es, una, es un vínculo muy positivo ¿no? porque nos, nos enlaza con, pues, con muchos profesionales colombianos eh, que nos gusta mucho cómo trabajan nos están enseñando mucho. ¿no? También estamos allí realizando varios proyectos de. de reflexiva, uh -huh. eh, tenemos allí varios investigadores en Colombia, en, en Barranquilla, también en, en Bogotá, también en, en Cali, eh, hay focos de personas que están muy activas eh, apoyando también la difusión de nuestra plataforma. ¿no? O sea que para nosotros es un beneficio poder ir de la mano con ustedes ¿no? para llegar y para poder hacer realidad esa ilusión nuestra, ¿no? que es reforzar la profesión docente, a partir de aportar todo lo que podamos para que se mejoren las competencias profesionales ¿no? específicas de esa profesión. Perfecto. Pues Daniel muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información que nos acabas de brindar y pues como lo comentabas últimamente, qué bueno que sigamos trabajando de la mano. Sí, por supuesto. O sea que estamos para apoyarnos mutuamente. Perfecto. Bueno, Andrés, pues muchas gracias y hasta la próxima, ¿no? saludo a todos los colombianos, ¿eh? a todos vuestros colegas. Thank you.